Desde el escritorio del profesor de física y matemáticas, José. J.S. Tutor les saludan, y los invitan a visitar la nueva sección, ¿Cómo lo hago en física? Estrategias y atajos. Tips de física número 1. ¿Cómo sumar dos o más vectores usando números complejos de la forma alfa más beta por i, donde i es la unidad imaginaria de los números complejos en el plano sin tantas complicaciones? Aquí, te lo muestro. Debes saber... Primero, que, un par ordenado en el plano cartesiano representa un punto. Segundo, que, ese punto representa un número complejo, en el plano complejo, donde la componente horizontal alfa es la parte real y beta que es la componente vertical es la parte imaginaria. Tercero, que un número complejo se puede escribir como par ordenado, en la forma binomial, alfa más beta por i, también en coordenadas polares, donde alfa es igual a r coseno de phi, y beta es igual a r seno de phi, Donde r es el valor absoluto o módulo, que es una distancia, por lo cual siempre es positivo, a menos que alfa y beta sean cero, y phi es un ángulo que lo mediremos con respecto al eje horizontal por conveniencia. Alfa, beta y phi son letras griegas que nos ayudarán a interpretar fácilmente el problema también debes saber que el equivalente en física es el vector posición es el número complejo. La componente horizontal del vector posición, X, es la parte real alfa. La componente vertical del vector posición, Y, es la parte imaginaria beta. El módulo o magnitud del vector posición es el valor absoluto del número complejo, o sea R, que se calcula con el teorema de Pitágoras. Y el ángulo φ se calcula con la tangente inversa del valor absoluto de la razón de beta sobre alfa, en grados. De la Física para Ciencias e Ingeniería Volumen 1, séptima edición. Raymond Das Erway. Traducción Víctor Campos Olguín, Capítulo 3. Vectores. Problema 57. ¿Qué dice, una persona que sale a caminar sigue la trayectoria que se muestra en la figura P3, 57. El viaje total consiste en cuatro trayectorias en línea recta. Al final de la caminata, ¿cuál es el desplazamiento resultante de la persona, medido desde el punto de partida? ¿Cuál es la primera trayectoria, en forma compleja? Z sub 1, fi sub 1, es 0 grados porque la trayectoria es horizontal, hacia la derecha, es decir positiva. R sub 1, es igual a 100. Alfa sub 1 igual a R sub 1, coseno de 0 grados, R sub 1 por 1, es decir, R sub 1, porque el coseno de 0 grados es 1. Beta sub 1 igual a R sub 1, seno de 0 grados, R sub 1 por 0, es decir, 0, porque el seno de 0 grados es 0. Importante. En este caso alfa sub 1 es igual a R sub 1, en magnitud valor absoluto por tanto alfa sub 1 es positivo 100 beta sub 1 es 0 cuál es la segunda trayectoria en forma compleja z sub 2 si sub 2 es 90 grados porque la trayectoria es verticalmente hacia abajo es decir negativa r sub 2 es igual a 300 Alfa sub 2 igual a R sub 2, coseno de 90 grados, R sub 2 por 0, es decir, 0, porque el coseno de 90 grados es 0. Beta sub 2 igual a R sub 2, seno de 90 grados, R sub 2 por 1, es decir, negativo R sub 2, porque el seno de 90 grados es 1. Importante. En este caso beta sub 2 es igual a R sub 2, en magnitud o valor absoluto. Por tanto, alfa sub 2 es 0, beta sub 2 es negativo 300. ¿Cuál es la tercera trayectoria, en forma compleja? Z sub 3. φ sub 3, es 30 grados porque la trayectoria es vertical, hacia abajo, negativa, y horizontal hacia la izquierda, es decir también negativa. R sub 3, es igual a 150. Alfa sub 3 igual a negativo 150, coseno de 30 grados, negativo 150 por un medio de raíz cuadrada de 3, es decir, negativo 75 raíz cuadrada de 3, porque el coseno de 30 grados, es un medio de raíz cuadrada de 3. Beta sub 3 igual a negativo 150, seno de 30 grados, negativo 150 por un medio, es decir, negativo 75, porque el coseno de 30 grados es un medio. Por tanto, alfa sub 3 es negativo 75 raíz cuadrada de 3 Beta sub 3 es negativo 75 ¿Cuál es la cuarta trayectoria en forma compleja? Z sub 4 c sub 4, es 60 grados porque la trayectoria es vertical, hacia arriba, positiva, y horizontal hacia la izquierda, es decir, negativa. R sub 4, es igual a 200. Alfa sub 4, igual a negativo 200, coseno de 60 grados, negativo 200 por un medio, es decir, negativo 100, porque el coseno de 60 grados es un medio. Beta sub 4, igual a 200, seno de 60 grados, 200 por un medio raíz cuadrada de 3, es decir, 100 raíz cuadrada de 3. Porque el seno de 60 grados es un medio raíz cuadrada de 3. Por tanto, alfa sub 4 es negativo 100. Beta sub 4 es 100 raíz cuadrada de 3. ¿Cómo se suman dos o más números complejos? Parte real con parte real. Parte imaginaria con parte imaginaria. Alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub 4, igual 100 más 0 menos 75 raíz cuadrada de 3 menos 100. Beta sub 1 más beta sub 2 más beta sub 3 más beta sub 4, igual 0 menos 300 menos 75 más 100 raíz cuadrada de 3. Por tanto, alfa resultante es negativo 75 raíz cuadrada de 3, aproximadamente negativo 129.904, beta resultante es negativo 375 más 100 raíz cuadrada de 3, aproximadamente negativo 201.795, que son las componentes del vector desplazamiento resultante. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante? Z resultante es el radio resultante y el fi resultante. R resultante es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de alfa resultante más beta resultante. Raíz cuadrada del cuadrado de negativo de 129.904 más el cuadrado de negativo 201.795. Fi resultante es tangente inversa del valor absoluto de beta resultante sobre alfa resultante, tangente inversa de valor absoluto de negativo 201.795 sobre negativo 129.904. Es decir, R resultante es aproximadamente 239.992, y Phi resultante es aproximadamente 57.229 grados. ¿Cuál es el desplazamiento resultante de la persona, medido desde el punto de partida? R resultante 239.992 es aproximadamente 240 metros. El ángulo tita con respecto al eje X positivo es phi resultante más 180 grados, es decir 237 grados. ¿Qué es lo que nos piden calcular?